Es un genio de verdad y va a dar un gran espectáculo el día de hoy y quiero saber si están listos para recibir nada más y nada menos que desde españa señoras y señores a es va en, en tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres. tres dos dos, dos, dos uno, uno. Black, black. yo no sé de qué si me la ya lo saben soluciones, mis problemas con el salido de casa. Cuidado con la localía, decían que eso fracasa. Lo que no saben es que Argentina también es mi casa. Dice sí, se sí, sí. bro, vaya cabrón, es normal, la acabo con competencia. Que me sigan de la camarita en la competencia. Insulté a raperos, insulté a competencia y crucé el continente para aguantar la consecuencia. ¡Oh! de la improvisación gane quien gane siempre ganará el mejor ¡Dile! ok